En dos jóvenes investigadores, Sergey Brin y Larry Page, publicaban el artículo The Anatomy of a Large Scale Hipertextual Web Search Engine, un artículo que empezaba diciendo, en este artículo presentamos Google, un prototipo de buscador a gran escala que hace un uso profundo de la estructura presente en los enlaces de la web. Este artículo significó el nacimiento de Google y se apoyaba en un algoritmo ideado por los propios Page y Brin y que fue publicado unos meses antes en otro artículo que se llama The Page Rank Citation Ranking Bringing eh, Order to the Web. Debido a que el PageRank fue creado en la Universidad de Stanford, la patente del mismo se quedó en la propia universidad, dándole a Google una licencia exclusiva de la patente a cambio de 1,8 millones de acciones de Google. Estas acciones serían vendidas en 2005 por unos 336 millones de dólares. Aún así, el valor real del PageRank ha sido capitalizado por Larry Page y Sergey Brin desde la propia Google, que a día de hoy vale más de un billón de dólares, un trillón americano, al menos esta es su matriz alfabet, gracias al negocio que han sido capaces de construir sobre este algoritmo para aportar valor a muchísimos negocios en Internet. Sin embargo, la innovación es un proceso iterativo que suele llevar mucho más tiempo de lo que a nosotros nos parece y requiere de la inspiración por parte de otros innovadores. Y en el caso de Google, no fue distinto. En el propio artículo que explica el PageRank eh, podemos encontrar referencias al trabajo de John Kleinberg, inventor del algoritmo HITS, el acrónimo del inglés Hypertest Induced Topic Selection. Este algoritmo era capaz de encontrar las páginas web concentradoras y las páginas con mayor autoridad sobre un tema concreto. En definitiva, un enfoque relativamente distinto para conseguir el mismo objetivo que PageRank. Kleinberg también recibió su propia dosis de inspiración, en este caso de parte de Gabriel Pinsky y Francis Narin, quienes años antes habían desarrollado un método para hacer rankings de revistas científicas. Su método se basaba en que una revista sería más importante si era referenciada por revistas importantes. Muchos años antes, allá por 1965, Charles Huddle en la Universidad de California de Santa Bárbara, se dedicó a analizar redes de personas para ser capaz de determinar la importancia de un individuo en base a la importancia de la gente que lo recomendaba. Gracias a esto, Havel está considerado como el pionero de la teoría de rankings iterativos, un campo en el que se engloban todo este tipo de algoritmos. Pero aquí no acaba la cosa, ya que este trabajo también recibió inspiración, en este caso del economista de Harvard, Wassily Leontief. Quien en 1941, fijas a dónde nos estamos remontando, 1941, publicó un artículo en el que dividía la economía de un país en sectores que proveían o recibían recursos unos de otros. Para ser capaz de determinar el valor de cada sector, estando todos ellos tan integrados entre sí, Leontiev desarrolló un método para valorar cada sector en base a la importancia de los sectores que le proveían recursos. Este trabajo le conseguiría a Leon Tief el Premio Nobel de Economía en 1973. Y es que, como dijo Isaac Newton, si somos capaces de ver más lejos, es porque nos subimos a hombros de gigantes. Bienvenida, bienvenido a M-Digital, el podcast para los profesionales digitales que lanzamos cada semana desde Product Hackers, una agencia de growth hacking donde ayudamos a negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas por internet.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 Si por algún casual eres podcaster o estás planteando montar un podcast, te animo a que entres en tribucasters.com, el podcast para los podcasters que acabo de lanzar junto al grandísimo y buen amigo Paul Rodríguez Rius de Planeta M. Hablamos con otros podcasters de todo tipo y con líderes de esta tan incipiente pero interesante industria. Volviendo a digital, hoy hablamos de link Building, o cómo crear enlaces entre páginas web, un tema muy cercano al PageRank y al resto de algoritmos que os he comentado en la introducción. Y también podremos aprender de la historia de aprendizajes de Publisuites, una plataforma de marketing de contenidos que cuenta con más de 130.000 usuarios, casi 8.500 blogs, más de 600 periódicos y unos 4.500 influencers. Para poder hablar de Public Suites, contamos con dos invitados de lujo como son Chus Narro, directora de marketing de Public Suites, y Pepe Moral, adjunto a dirección de Public Suites. Y ahora al frente de Digital Content, una nueva iniciativa que surge desde la propia empresa. Así que sin más, os dejo con estos dos cracks y ¡adelante entrevista! Bueno, estamos aquí con Chus Narrolo y con Pepe Moral de Publiswitch y Digital Content. De hecho, Chus Narrolo, CMO, directora de marketing de Publiswitch, y Pepe Moral, que es adjunta de dirección en, en, en Publiswitch y además es el frontman el que está liderando el proyecto de Digital Content que luego nos contarán. Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ti, Corti. Muchas, bueno, muchas gracias a ti. Nada, nada un, un placer porque es un proyecto muy chulo. Luego entraremos en, en detalles y además eh, contaremos más cosas más allá del proyecto porque es que sois aquí una gente de hacer muchas cosas. Luego, <risa> luego entramos. Antes de nada, como siempre, contanos con vosotros vuestra experiencia. antes de, de unirse a Publish Si ¿Sí quieres, empieza Chus. ¿Tú qué andabas haciendo para aliarte en un proyecto como este? <risa> pues yo empecé en 2013 como diseñadora web y bueno, vengo del mundo de comunicación audiovisual y lo típico, ¿no? que si no es la tele o el cine, pues me busqué la vida y bueno, me gustaba el diseño web empecé en una en una pyme como autónoma y tal y, y ya pues llega un punto en el que te cansa y de una pyme y dije va, yo necesito una empresa grande con una nómina y tal y me fui al BBVA ¿no? eh, bueno, a través de consultora pero estuve en el BBVA y ahí, pues me di cuenta de que, no, que la gran empresa no es para mí. No volaba. No, y no quería ser un número. Entonces, a los cinco meses lo tenía tan claro que empecé a buscar otra cosa y se me cruzó por mi camino, pues, Pully suites Además, era un, un proyecto muy chulo porque yo ya estaba registrada en la plataforma como bloguera, ¿no? como tenía el blog. Y, y bueno, pues entré en el rol de eh, diseño web ¿no? eh, para maquetar la nueva plataforma que se, iba, que se iba a desarrollar. Entonces entré como eso y como también tenía algo de, de conocimientos de marketing online, pues eh, como que esa parte estaba un poco ahí en busca de personas. Era, hace tres años había muy poca gente en Publish, ¿no? como ahora que hemos crecido bastante. Y nada, y, y ahí que fui, me gustaba, me motivaba mucho el proyecto. Y cuando ya entré, pues mucho, o sea, ganó mucho. Y, y nada, pasé de diseño web a... Hace unos meses he dejado más la parte de, de maquetación en PubliSuite para dedicarme full time a, a marketing. Genial. Me encanta eso de yo estaba registrada en Suite. Sí, era el destino. Es que esas cosas molan, ¿no? Cuando tienes una empresa donde tus propios clientes quieren poder acabar trabajando con, contigo, eso no, no pasa siempre. Sí, porque lo ves desde el punto de vista... ¿no? Yo hago muchas cosas en Publisuite desde el punto de vista de cómo lo percibe la otra parte, ¿no? Claro. que en ese caso era yo. Entonces, ayuda mucho a, a tener esa doble visión. Mola, mola. Y, Pepe, ¿tú? Bueno, yo vengo del mundo de la, de la consultoría de negocio. Soy eh, creo que el más mayor de los que están en Suite ¿Con, con más experiencia. Con más experiencia. Digamos que con más experiencia. ¿no? Entonces sí que tengo pues, pues, más de 20 años de experiencia pegando tiros por ahí en, en, en consultoría. ¿no? Eh, en una firma, empecé siempre siendo un becario en una firma de consultoría nacional, de gente que venía de multinacionales, pero una firma de consultoría nacional. A partir de ahí pues, fue evolucionando hasta jefe de proyecto, proyecto de consultoría tanto en España como, como fuera de España siempre relacionados con el mundo de la, de la estrategia, de la organización empresarial, de los procedimientos operativos. Y Llegó un momento en que decidí mudarme a Pastos Más Verdes. ¿no? De, de, de estar en Madrid, de estar viajando todo el día, bueno, pues, pues conocí a una persona y decidí que quería irme que a vivir a una ciudad mucho más pequeña, a Ciudad Real, y, y probé suerte en, en una empresa que no era de consultoría, ¿no? una mutua de accidentes de trabajo cambio no, no, no, nada, nada, nada que ver eh, ni, ni con internet ni nada que se le parezca. no Por supuesto me aburrí como una ostra <ríe> y, y, y al cabo de unos pocos meses un ex socio de la consultora donde yo empecé pues me rescató para la causa y volvimos a, a la consultoría de negocio. no En esta segunda etapa, muy centrados en temas de emprendimientos, muy centrados en temas de, de startup, de lead management, etcétera, y dentro de ese ecosistema empezamos a meternos en los grupos iniciadores que en aquella época empezaban a bullir y el grupo iniciador de Ciudad Real, el grupo de emprendedores de Ciudad Real decidimos montar un espacio de coworking. Pues uno de los primeros espacios de coworking, no sé si de España, pero de Castilla-La Mancha seguro. Estamos hablando del año 2010-2011. Un grupo de trastornado de emprendedores, pues decidimos eh, aventurarnos en aquello en plan asociación sin ánimo de lucro y surgieron pues pues proyectos muy chulos, ¿no? Y dentro de esos proyectos, o dentro eh, empezó a trabajar, ahora, a colaborar Mario que fue o que es el fundador de de Entonces yo conozco a Mario desde Mario Armenta, desde antes de de, de Él tenía, insisto, empezó colaborando con otros proyectos de emprendimiento. Luego él montó algún estudio de diseño web propio y, y al final, pues, con otro socio, pues acabó montando Public Suites, que un año después se quedó él mismo. ¿no? El segundo socio decidió irse, decidió abandonar el proyecto y Mario siguió, decidió seguir para adelante. Como teníamos una relación personal muy buena y como bueno, pues, dentro de un coworking, al final pues, conoces a todo el mundo, sabes cómo es todo el mundo y demás, pues siempre hemos colaborado muy indirectamente. ¿no? Él siempre hablaba mucho conmigo, yo hablaba mucho con él, hacíamos cosas juntos, eh, le echamos una mano con determinadas cosas, él a mí con otras, hasta que llegó un momento que me dijo: Oye, Pepe, mira, vente conmigo que, que me tienes que ayudar a organizar todo aquello que, que a mí pues se me escapa. Al final, un emprendedor, pues es un, un, un poco asilvestrado, ¿no? Un, un comercial, un tipo muy he para adelante, en ocasiones muy técnico, eh, y sabe mucho de su negocio, pero sabe poco de, de, de organizarlo, ¿no? Y, y, y bueno, yo. Pues, un poco para cubrir ese hueco. ¿no? Al principio pues, gestionando lo que llamamos una oficina de gestión de proyectos, es decir, dividiendo todas las acciones, todos los planes que había que hacer en Publisuit, pues para llegar a ese punto de inflexión en el que eh, una startup tiene que empezar a dejar de ser startup y empezar a convertirse en una, en una empresa sostenible, eh, escalable, etc. Y, y asumiendo todas las funciones de la junta dirección. Eh, al principio part-time, cada vez con más dedicación, cada vez con más dedicación. Hasta que hace tres años pues, decido dedicarme. decidimos, entre Mario y yo, pues, que me tengo que, que casar, que pues, nos tenemos que casar. Que había que absorberte. Había que absorberme que... del todo y, y ahora pues, pues, pues, pues, dedico el 100% de mi tiempo eh, tanto a Publixit como, a, en este caso, el proyecto Digital Content que me ha tocado liderar ¿no? desde hace casi un año. Ahora, en un ratito, entraremos en Digital content okay. que es apasionante. Vamos a empezar también, por, por si hay alguien de la audiencia que todavía no haya escuchado esto, Public ¿Qué es Public y, y para qué sirve? Bueno, pues Public Suites es una plataforma web que conecta eh, marcas, empresas y agencias o, bueno, en definitiva, anunciantes eh, con creadores de contenido. ¿no? Pues Mientras que uno busca en visibilidad y, y hacerse un hueco en el sector y dar a conocer sus servicios o su marca, eh, la red de creadores de contenido los ayudan pues, publicando en sus blogs sobre esa marca o en sus redes sociales, creando contenidos para, para ellos. ¿no? Entonces somos una plataforma que conecta a dos tipos de, de, de personas. Vale, es un marketplace de contenidos, por Eso decirlo es. así. Tiene mm -hmm. lo, la gente que tiene sus su, su blogs, sus medios y donde pues, tiene ya su audiencia y otra gente que quiere llegar a su audiencia y que decide colaborar. Eso con, es, con unos ganan visibilidad y otros monetizan sus su mm. contenidos. ¿Y sobre qué tipos de contenidos trae, trabajáis? Pues en, vendemos a través de la plataforma pues, patrocinados, o sea, es decir, una reseña eh, web que se publica en un blog, y la marca que compra por él, eh, pues aparece mencionada o es enlazada a su, a su web. Y también vendemos eh, servicios de redacción, eh, pues comprar un pack de artículos, de X temática, porque todos los redactores que tenemos, pues están como segmentados por, por categoría, ¿no? Están tematizados. Pues si necesitas contenidos de moda, acudes a un, a un redactor de moda, etc. Y luego también tenemos una parte, de influencers y microinfluencers influ micro en Twitter y en, en Instagram. Entonces ahí pues igual vendes, eh, o sea, te patrocinan pues Twitch para, para llegar a la, a la comunidad de, de esa gente. Genial. ¿Y, y cómo de grandes publicidades ahora en general? Es decir, ¿cuánto facturáis, cuánta gente ahí vende con sus blogs, cuántas marcas? Eh, pues de usuarios, eh, somos ya 128.000 usuarios. Toma ya, este, eh. Sí, en 2019 ya pasamos la frontera de los, de los 100.000. Y bueno, más cifras, pues hay 8.000 blogs registrados, eh, 600 periódicos, 3.000 redactores y más de 4.000 influencers, ¿no? Tanto en Twitter como, como Instagram. Joder, en Instagram. En 2019 hemos... Hemos duplicado facturación, o sea que, uh -huh. que muy Guay. bien. Sí, estamos, la verdad es que estamos muy contentos. ¿no? Hemos tenido una. Sobre todo el, el punto de inflexión en 2017-2018 ha sido, ha sido brutal, ¿no? Y, y, y bueno, pues hemos pasado a, a facturar este. a cerrar 2019 con casi 2 millones de euros. ¿no? Oye, enhorabuena. Que es una cifra, Joder. pues. Pues que la verdad es que lo teníamos como objetivo quimérico. Las primeras reuniones que tuvimos, Mario y yo. Nos pusimos en una pizarra objetivo facturar 20.000 euros al mes, ¿no? Y, y nos costó. Y fíjate, ¿no? Ahora estamos, pues, en ocasiones facturando 10 veces más, ¿no? En, en un mes, Es que ¿no? es una pasada. Y es una pasada, sí. La verdad es que estamos muy contentos. ¿no? Eh, ¿Qué te voy a decir? No, no, es una, es una pasada. O sea, sí. ya todo lo que sea para mí encima de un millón es, es, es, sí, sí, es sí. un hito. Ya dos, ya suena muy bien. Da un poco de vértigo cuando te acercas a esas cifras, pero... Somos, somos 14 personas, o sea, que creo que, que, que es un ratio pues, bastante interesante. Sí, ¿no? Los ingresos por persona está guay. ¿Y, ¿Y se puede saber el margen que manejáis más o menos? ¿O sea, de ¿Cuántos quedáis de, de esta facturación vosotros y cuántos repartís a, lo, a los generadores de contenidos? Sí, aproximadamente estamos en un margen de torno al 50%. Sí. Una de las grandes ventajas creo que tenemos con respecto a otro tipo de plataformas es que nosotros jamás marcamos el precio que ningún editor o que los editores quieren percibir. O sea, entendemos perfectamente que cada uno es dueño de su trabajo y entendemos perfectamente que cada uno lo valora como quiere valorarlo. ¿no? Es decir, eh, los blogs, los medios de prensa, los redactores, dicen cuánto quieren ganar o cuál es su precio, por post patrocinado o por artículo redactado. Y nosotros metemos nuestro markup. ¿no? Eh, creo que esto es muy importante ¿no? porque, porque porque al final no mediatizamos y, y, y, y la parte de editores, redactores, pues están, están muy contentos. ¿no? Pero, También es que es una forma de valorar el trabajo de los demás, ¿no? O sea tú que, ¿Qué narices le vas a decir a alguien que tiene un blog o un medio de hace 10 <risa> años, que, que hay casos, y decirnos que tu, tu post tiene que haber 50 Claro. Bueno, valdrá, ¿no? que eso lo respeta y, y yo creo que está muy bien respetarlo. ¿Cuál es el mix de… Es decir, qué es lo que… Prefieren las marcas, ¿no? Cuando plantea una campaña de contenido, ¿se van más a redacción o se van más a enlaces o influencers? ¿Cómo, cómo lo vivís? Pues yo creo que, bueno, en Public Suite lo que más vendemos son pues, patrocinados, ¿no? Pero es verdad que en 2018 ya empezamos a ver que, claro, puedes tener enlaces, pero si no tienes contenidos que nutran tu web, ¿no? Sabemos que una de las patas del, del SEO y del posicionamiento. Entonces, a partir de ahí sí que pegó una, un subidón eh, la demanda de, de artículos y bueno y eso fue el pie a, en 2019, eh, lanzarnos a crear eh, la plataforma solo dedicada a, a creación de contenidos, bueno, a pedir artículos de texto, no eh, comprar, comprar artículos de texto como es Digital Content. Pero... Suite como tal, lo que más vende son pues patrocinados. Vale, que, que es muy, muy orientado a SEO, ¿no? Entiendo. Eso a... es. Uh -huh. Vale, eh, pregunta que seguro que alguien que tal se puede hacer, porque yo me la planteo, ¿no? Dice, oye, a Google no le gustan mucho, en teoría, los, eh, los enlaces comprados. Uh -huh. Yo, que siempre intento hacer el SEO como muy limpito, yo me doy cuenta, porque esto me ha pasado mil veces, de oye, mira, o, o lo fuerzas un poco, o es que las reglas del señor Google, al menos a mí no me funcionan. O sea, yo creo que eh, lo, lo, lo que Google... A ver, es razón, ¿no? O sea, a Google no le gustan lo, los enlaces comprados, ¿no? Pero lo que, lo que seguro que no le gusta son los enlaces poco naturales. Es decir, yo no sé qué diferencia hay para Google a que, que una persona compre un post patrocinado con un bonito enlace de regalo, entre comillas, ¿no? <ríe> o que llegue a un acuerdo con el post de Chus y en plan amigo se lo publique. No hay ninguna diferencia. Es decir, mientras sea natural, eh, la diferencia está en el tiempo que te puedes ahorrar en, en, en estar buscando un, un, un blog adecuado, en tal vez las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O como cualquier marketplace, al final se trata de organizar un mercado que a priori ha sido siempre turbio sí. y darle otorgarle transparencia. Eh, no, no, no hay más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, está claro que la estrategia de post patrocinados en Lean Building hay que cuidarla muy mucho. Es decir, porque al final es verdad que te pueden dar un palo, ¿no? Pero te pueden dar un palo cuando abusas de enlaces o de conseguir reseñas que al final no son naturales. Y eso da igual que lo hagas comprado o que lo hagas a mi, como amigo o que lo hagas de cualquier manera. Y además, eh, sí que eh, la, en, en Pulisuite siempre puedes comprar o puedes comprar eh, los enlaces sponsored Follow, Que es exactamente la recomendación de Google, en para el caso, de Post. De es decir, ahí está. ¿Qué pasa en la práctica? Pues que no se hace. De hecho, ya. bueno, el. Justo no sé cuándo saldrá esto, pero estamos a final de enero y nada, en dos semanas lanzamos nuestro estudio anual de, de venta de post patrocinado. Seguramente esté, esté publicado ya cuando lo publiquemos. Ah, pues, y lo, pondré, el, lo pondré en la intro y en uh -huh. las notas del podcast para que lo bajéis porque el año pasado estuvo genial. Y justo hacemos eso, ¿no? Eh, analizamos las ventas de post patrocinado durante, en este caso, 2019. Y claro, la, la teoría dice que sí, que si son comprados ponga bueno ahora sponsors o, o no follow, pero la práctica lo que muestran nuestros datos, analizando 25.000 patrocinados, que no es que un 67% eh, son follow, son con eh, el texto ancla, o sea, el texto del enlace es de marca exacta, que tampoco es ojo, lo natural, ojo cuidado, ojo, cuidado. entonces claro, eh, nosotros como plataforma siempre eh, intentamos dar buenas prácticas, claro. pero luego en la persona eh, que, que compra eh, ¿cómo, cómo aplica esa práctica. A ¿no? mí me gusta mucho lo, lo, lo que ha dicho Pepe de, de enlace natural, ¿vale? porque yo, yo, yo creo que es, eh, es la clave. clave. ¿Cómo Para alguien que no sea experto en SEO, ¿qué es conseguir que el enlace sea natural? Bueno, pues eh, un poco intuitivamente más o menos eh, se interpreta. no, Es decir, que, que, que, que tú no pongas o que no te provenga un enlace de un medio, por ejemplo, de, de, de un montón de autoridad cuando tú acabas de salir al mercado. <risa> eso no es natural. Que tú recibas un enlace de, de un medio que tiene una audiencia, una temática que no tiene nada que ver con lo tuyo. Eso no es natural. O que tú recibas de golpe 25 enlaces en una semana cuando previamente no has recibido nada. Eso no es natural. A partir de ahí, pues todo lo demás podríamos considerarlo como natural. No lo sé, pero siempre que haga las cosas gradualmente, con cabeza, eh, con sentido común, ¿no? que, que eso suele faltar. O sea, que, exacto, ¿no? Eso suele faltar porque al final yo entiendo las presiones de todo el mundo, ¿no? Sí, y todo el mundo quiere que hacer cuanto cuanto más rápido mejor, pero pero es como todo, ¿no? O sea, al final hay que hacer las cosas gradualmente. Es igual que si tú acabas de abrir un blog y lo pretendes monetizar con con adwords, pues no. no, no no vas a conseguir nada, ¿no? Solo vas a conseguir incluso que, que, que pierdas de autoridad, ¿no? Yo no. creo que la clave es bueno, la estrategia SEO que tengas de posicionamiento y paciencia. Paciencia. Es que se dice eso. mucho, el SEO es a largo plazo, es pero. Una es una carrera que, de fondo. Es que no podemos pretender, ¿no? Como. Y lanzó mi primer chiste. No, no es chiste, pero es. Dios mío, dame paciencia, pero ya. No, o sea, o trabajas, constancia. Que eso, como yo la parte de blogger lo veo mucho. Y es que no se posiciona a los dos meses de, de salir. O sea, es que no puedes tirar la toalla. Hay mucho trabajo. Y, y yo vuelvo al principio de esto. Es, y el link building es muy importante. Y si no lo los lo fuerzas, no quiere decir solo comprar, pero si no buscas enlaces de una forma proactiva, el, ese largo plazo es muy largo plazo. Entonces es, es una parte muy importante. El, oye, pues o eh, al final lo habéis dicho, ¿no? o, o gente amiga que ya eh, está en mi mismo sector y tiene una cierta relevancia que me pueda enlazar o comprarlo. No, yo hago mucho guest post en enlaces. En, en, tienes que tener tu estrategia, pero hay que buscar el mix y no siempre tienes el tiempo necesario para conseguir los enlaces que podrían ser como más naturales. Aunque a vuelta. también dice que si no le gusta lo de los guest post que Dice que tampoco nos pasemos con, con eso, hacia a Google todo lo que sea forzar un poco a la máquina, en teoría no le gusta, pero si no lo hacemos, yo tengo algún proyecto que lo he probado y ahí a los seis meses digo, mira, me tiro porque es que no quiero estar cinco años para ver a dónde, a dónde va esto. Sé que voy a necesitar seis meses, un año, dos años para que esto empiece a arrancar con una cierta fuerza, pero haces algo no vas a ningún lado. Así es, sí. ¿Vale? Sí. Cosa importante para mí también, cuando hablamos de natural, ¿cómo encuentras el enlaces naturales? Una de las funcionalidades que dais vosotros al final es que puedes segmentar los medios y los blogs y demás por... Cuéntanos un poco, ¿cómo habría que hacer esa búsqueda en public para encontrar sitios donde hacer un enlace natural? Sí, pues bueno, dentro de la plataforma, eh, para la parte de anunciantes, tenemos como un, unos filtros bastante avanzados, ¿no? Que, o sea, avanzados puede ser para un SEO, que ya sí que ofrecemos métricas, pues mucho más de... que si estás en el mundo, pues lo sabes, ¿no? Eh, métricas que te dicen la autoridad que tiene una web, eh, los enlaces que recibe, pero bueno, si... Eh, estás empezando y no controlas tanto, pues sí que tenés, puedes segmentar por precio del post patrocinado por temática, por país, por idioma. Y luego también tienes el típico buscador, pues si quieres publicar en una web en concreto, pues buscarla a ver si está entre esas más de 9.000 medios que tenemos. Sí, eh, tráfico también, eso es importante. También en el estudio se ve que han aumentado mucho las ventas en... Porque hay muchos editores que cuando añaden sus blogs, eh, dice vínculamelo con Analytics, porque ahí ya ves directamente si ese medio tiene tráfico y tráfico orgánico, ¿no? Que al final lo que buscas tú es que te enlacen páginas que tengan posicionado en, en Google. Y esa es la parte como self-managing eh, de, de BullySuite, pero luego tenemos otra, otra parte que se llama Manage Service y tenemos a a dos personas de, de la empresa que gestionan las campañas de, de los clientes, ¿no? vale. O sea, tenemos como dos patas, que una es yo no quiero que me gestione nadie nada. Palomo, yo me lo eso mismo, es, como. yo me busco mis medios, hecho aquí el tiempo que, que haga falta, y luego tenemos el servicio gestionado, que a través de ahí, pues igual tú dices los requerimientos que tiene tu proyecto, qué tipo, qué presupuesto manejas y pues, en cuánto tiempo te gustaría, ¿no? o, o cada mes, o cuántos enlaces o vos patrocinados quieres, quieres contratar. Entonces, nuestro equipo de, de Manage Service te va buscando esos medios, te va gestionando pues, todo el pedido y, y vamos es una de las sí, la importan la importancias que tenemos. uno de los, de los hitos, en, en, en, en los puntos de inflexión en el crecimiento de publicidad ha sido el servicio gestionado, sin duda. O sea, fideliza de manera increíble, facilita la vida a la gente de manera increíble. La recurrencia la tenemos y, ahí, por ejemplo. Y, y es brutal, ¿no? Porque al final se trabaja por campañas, ¿no? Eh, es decir, un cliente propone una campaña al servicio gestionado. El servicio gestionado propone a su vez al, al, al anunciante, al cliente, eh, una serie de medios, optimizando su presupuesto, plazos de entrega, etc. Y, y en cuanto das el ok, pues no tienes que preocupar de nada, ¿no? Mola. Sí. ¿Estamos es hablando de presupuestos aproximados para empezar a trabajar un servicio gestionado de cuánto, más o menos? Nosotros estamos hablando de 200 euros al mes. Ah, súper barato. Súper asequible, súper asequible. 200 euros como, bueno, mes, mes barra campaña, sí. Quiero decir. O sea, que a lo mejor tienes una campaña que se te va un mes y medio, no pasa nada, ¿no? Y dices, oye, pues tengo... pero siempre que esa cifra de 200 euros se sobrepase, que creemos que es bastante asequible, puedes acceder al servicio gestionado, ¿no? Ah, pues, pues no lo conocía tan de cerca. Y ya tenéis un cliente, luego ¿no? vayáis a publicidad. Y, y contraintuitivamente, pero... enlazando con el tema de, de, de finanzas, eh, encima tenemos descuentos. Es decir, ah. es, es, eh, todavía son más. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que si además tienes personas gestionando ese eh, servicio, pues eh, puedas ofrecer más descuentos, ¿no? Porque, porque te vas a volumen, porque te vas a a fidelizar al cliente eh, y, porque, y porque es una relación más a largo plazo que el cliente de, de autoservicio. Bueno, y después de, de esto, hemos hablado de Public Service, lo comentamos al principio, pero quería profundizar antes de que entremos en, en otras partes. Hace aproximadamente un año, calculo más o menos, no eh, lanzasteis un servicio, Digital Content, que es donde está la Pepe sí, ahí empujando a saco. Ahora, sí. <risas> Y aparte, yo, yo reconozco es un servicio que he probado para fotografía para e-commerce y nos ha funcionado bastante bien: que es, que es el, el externalizar la generación de, de contenido por paquetes de desde 80 euros al mes, ¿verdad? Algo así. Contanos un poco por, eh, por qué os lanzáis a esto y eh, qué, es, qué es el servicio de Digital Content hmm. y cómo hmm. se contrata. Bueno, al final pasa un poco lo de, lo de siempre, ¿no? En cualquier empresa, la, la dinámica de los clientes pues, te van llevando a, a nuevos servicios, a nuevas propuestas. Y a nuevos proyectos. ¿no? Eh, si en su día ya detectamos la necesidad que había mucha gente que no era capaz de seleccionar o gestionar sus campañas de Lean Building y por eso nace el servicio gestionado, aquí detectamos otra necesidad. ¿no? Dice la gente: Oye, perfecto, nos encanta, ¿sabes? compraríamos un montón de, de servicios de redacción, pero es que no, no, no sabemos muy bien eh, de qué rellenar nuestro blog, ¿no? de qué contenido de rellenar nuestra web, web o la web de nuestros clientes. ¿no? Y aquí surge Digital Content, ¿no? como un servicio especializado eh, en el paso anterior a lo que es pedir servicios de redacción. ¿no? Es decir, está enfocado a que, a, que, a que todo el mundo, que insisto, no, no sabe muy bien cómo enfocar los contenidos de, de su blog, eh, hacerle un trabajo de, de análisis, de, de keyword research y hacerle una propuesta de, de contenidos, de títulos, de planificación, de fechas y a partir de ahí, pues, gestionárselo. ¿no? Y así surge la idea de Digital Content. Muy interesante. ¿Qué, qué, qué tipo de empresas son tareas de, de este servicio? ¿Para, para, ¿Para quién lo pensasteis en su día y quién lo está usando? Pues, sin duda, nuestro target número uno, tanto en publicidad como en Digital, son agencias de marketing. Las agencias de marketing que trabajan con X clientes, cada uno de su padre y de su madre, y al final bueno pues no tienen ni pool de redactores, ni, ni, ni muchas veces pues, tiempo para... Saben que tienen que hacer una serie de contenidos, pero, pero, pero, pero quizás su valor añadido no está en... Eh, realizar ese calendario editorial y, y realizar la, la, la, la operativa del día a día. no y, y ahí aparecemos nosotros no como una herramienta de apoyo a, a estas agencias. ¿no? Y, y a nivel operativo, lo contamos antes, el, luego los redactores son los mismos de Publicis, que eso me parece uh -huh. genial, claro, pero, no, pero sí que tenéis un trabajo previo, que esto lo, es decir, eh, yo quiero un proyecto de este tipo y sí que haces ese eh, Keyword Search, esa propuesta sobre todo de, de temas. Este mes, si vas a publicar cuatro posts, te proponemos estos cuatro temas. ¿Eso cómo lo gestionas? ¿Lo hacéis internamente? Sí, eso es un poco el, el, el core de la, de la operativa de Digital Content. ¿no? O sea, es lo que no, nunca podremos externalizar porque es nuestro, el añadido que nosotros estamos proponiendo. ¿no? Eh, un cliente no, no, no, no, no, nos pide una temática, no, no, nos ha hablado de un proyecto, nos dice tres o cuatro competidores a los que se quiere parecer o a los que no se quiere parecer, eh, nos dice un poco la idea que tiene de, de presupuesto y a partir de nosotros le hacemos un una análisis de temáticas, una propuesta de títulos concretos, eh, cada título atacando a una keyword principal y varias secundarias, con unas estimaciones de volúmenes de, de búsqueda de cada una de ellas y un briefing detallado. ¿no? Es decir, bueno pues este título en concreto que vamos a atacar a esta keyword, lo vamos a trabajar con esta intro, con estos H2, siempre intentamos que esté lo más optimizado posible y además pues con una fecha de, de, de entrega no ¿Eh? y, y bueno nosotros nos encargamos una vez que el cliente eh, valida esa ese, ese calendario o esa propuesta eh, nuestro reto es intentar ser el principal cliente de Managed Service de Publisher, ¿no? Entonces vamos al servicio de Managed Service de Publixit y decimos Managed Service, búsquenos ustedes redactores especializados en estas temáticas para estos clientes eh, y con este briefing súper detallado. ¿no? Cuanto más detallemos el briefing, al final el resultado del redactor pues, pues el resultado que vamos a obtener pues, es mucho, mucho mejor. ¿no? Genial. Ahora voy a hacer una, una pregunta. A ver, a ver, se me ocurren dos tipos de, de empresas. Por ejemplo, un, un e-commerce típico y luego una empresa de servicios, pues como pueda ser Product Hacker, Photography e ¿no? que vendemos servicios. Para cada uno de ellos, ¿cómo, cómo recomendaríais hacer un, una estrategia de marketing de contenido, más enlaces, más, además, utilizando Digital Content y public Switch. También un poco para los que nos estén escuchando y les suene bien, digan, oye, en, en mi caso, ¿cómo podría aprovechar estos servicios? Sí. Pues, bueno, eh, siempre hay que partir de en qué punto estamos, ¿no? Si ya tienes contenidos, probablemente te sirvan o no y haya que reoptimizarlos. O sea, no, tampoco hay que crear contenidos porque sí, sino si ya tienes, a lo mejor hay que hacer un análisis de por dónde puedes tirar o qué tienes que cambiar y aprovechar eso eh, simplemente. Luego también, bueno, me estoy centrando en parte eh, SEO, o sea, y, contenidos y, y, y SEO a través de, de enlaces pero claro que damos por hecho que, que para que una web crezca y todo se tiene que tener una buena velocidad de carga eso lo damos como por, por hecho. ¿no? Entonces eh, como decía Pepe al final tienes que partir de qué tienes ya o qué te interesa entonces ahí entra, eh, entra eh, tienes que buscar qué hace la competencia, dónde quieres ir y también qué busca tu, tu cliente, ¿no? la intención de búsqueda que tanto, que tanto se habla, pero que es súper importante a la hora de, de plantear una estrategia de, de contenidos. Entonces, una vez que tenemos ya eso y analizamos eh, qué te interesa primero posicionar y tal, pues creamos un calendario editorial para empezar a, a crear todos esos artículos y, y esos textos. Y luego tú, claro, Puedes, de, puedes derivar la redacción de contenidos, pero siempre tienes que, pues, que darle tu toque, ¿no? O que un redactor te puede escribir mucho, pero tú eres el que tienes que, que validar eso y darle tu, tu toque de marca y tu toque personal. Y luego, una vez que ya pues, tenemos contenidos para, eh, para empezar a posicionar o presentarnos a nuestra audiencia, ahí ya sí que podemos empezar a pues, analizar en qué medios nos gustaría aparecer, eh, por qué palabras nos gustaría aparecer, Sobre todo, si, si nunca has trabajado en link Building, yo lo que recomiendo es que empieces a, a la marca, ¿no? Eh, pues que empieces a posicionar tu marca, que vaya todo a la home, porque desde la home ya empieza a repartirse la autoridad, ¿no? lo que se conoce como link Juice. Entonces, desde ahí vas derivando autoridad a los distintos enlaces, porque claro, eh, en el estudio también se ve que hay muchos eh, mucha gente que compra y apunta directamente a, a un post o a un blog, o sea, a un, a un producto. Y claro, ahí la categoría, o sea, la, la autoridad mm. se muere. O sea, no, no, no tiene forma. Sitio. Claro, depende de cómo tenga el enlace interno de la web. Pero básicamente eso, empezar por, por contenidos, buenos contenidos enfocados a la intención de búsqueda de, de tu usuario y luego aportar, o sea, a través del link building decir oye que soy referencia en este sector que, que la, la gente me enlaza y es por algo no entonces y siempre eh, combinándolo con, con acciones manuales o sea no, no no decimos que solo compres no pero sí pues preocúpate por aparecer en otros blogs eh, estate en las comunidades o sea al final lo que hacemos siempre no muévete levanta la mano y di estoy aquí Ahí. Luego yo creo que Amal, los ejemplos que has puesto son eh, muy ilustrativos, ¿no? Porque, porque igual que e-commerce, que e lo que buscas es la, la, la transacción, ¿no? la, la, la referencia, el buscar eh, quizá menciones o enlaces de, de sitios de mucha autoridad que te transmitan mucho tráfico incluso, ¿no? En un momento dado. Independientemente de que, claro, tener tu propio blog también es importante para temas de reviews y demás. Pero, por ejemplo, una empresa de servicios como la vuestra, el enfoque puede ser muy distinto, ¿no? Es decir, eh, igual no estamos buscando tanto el. Posicionamiento SEO como tal, que también puede estar bien, ¿no? Sino, oye, el tener un pool de contenidos que demuestre y otorgue mucha seguridad a la gente a la hora de comprar mi servicio. Es decir, nosotros tenemos dos tenemos gente de servicios profesionales, que el posicionamiento SEO, entre comillas, le, le da un poco igual, ¿Qué es lo que van buscando, que cuando tú le des la tarjeta a alguien, y ese alguien se meta en tu web, ve y dice, joder, pues esta tía tiene 50, 60 artículos redactado sobre lo que me ha dicho que sabe. Así y parece que lo que dice que sabe... A saco. Confianza, a saco. Y eso, ojo, cuidado, ¿no? O sea, no, no, es, no es que contratando 50 artículos de digital content vayas a, tener esa, vayas a tener esa confianza per se, ¿no? Pero oye, eh, lo que ha hecho tú es muy importante, ¿no? Al final tú vas a recibir un contenido que dándole tu toque personal, y dándole un poco tu toque de cultura empresarial y tal, pues al final te va a facilitar mucho la vida, ¿no? Sí. Y, y sobre todo, que es que hay veces que no da uno para tanto. No te da la vida, eh, es que es imposible. como decía en mi pueblo, si barro no hago otra cosa, ¿no? Entonces, eh, entonces todo, en etapas eh, iniciales de los negocios, eh, dices, oye, estoy pendiente de la parte comercial, estoy dando retoques a la web para que tal. Muy entonces, complicado. Oye, el, el, los contenidos son muy importantes, a ver, nos sé, ayudan a posicionar y a generar esta confianza, pues si tú inicialmente no los puedes hacer, en lugar de decir, ya los haré dentro de un año, pues no, pues eh, estandarízalo, le das una vueltecilla luego tú, para que tenga tu estilo, pero en lugar de dedicarle tres horas, pues lo has hecho en 15 minutos y y lo tienes, eso es muy importante. ¿Qué es una otra pregunta, por pues si para, un poco desde el otro lado. ¿Hay gente ya que se esté ganando la vida mmm, como redactores o demás con, con Publish? Porque entiendo que esto puede ser un business. Sí, sí, vamos, por supuesto. Eh, no, no tengo el dato, pero... Sé, eh, bueno, Pepe igual, no sé si es la de memoria, pero hay gente que al mes se puede sacar un sueldo bastante <risa> digno Solo redactando, o si tiene medios, eh, publicando. Porque date cuenta que, eh, claro, tenemos blogueros que añaden sus servicios a, a Publiswitch y a lo mejor tienen solo un, un medio, ¿no? Claro. Pero hay gente webmaster con más de, de dos, de Como tres... me gusta de, esa palabra, por webmaster. cierto. Webmaster. Sí. <risas> y claro, y esa gente sí que, al final, incluso esa gente que tiene tantos medios, también son clientes porque necesitan contenidos para nutrir esos postpatrocinados, ¿no? Al final, eh, es como la pescadilla que se muerde la cola y tenemos un ecosistema dentro de, de la plataforma. De hecho, ha sido uno, yo uno de los motores de crecimiento de PubliSuite, ¿no? O sea, eh, que tanta gente se haya interesado por, por, por monetizar su blog y, y hemos salido en 150.000 sitios de manera gratuita, porque, porque la gente ha, ha publicado cómo ganar dinero con Claro es que eso está guay, es que está guay, o sea, es que está muy bien. Entonces, eso ha sido un, un, un punto de generación de producto por el lado de editores. Pero nosotros los productos, evidentemente, son editores, ¿no? O sea, redactores, blogs, medios de prensa y, y redes sociales en, en muy poquita medida, ¿no? Eh, y ha sido uno de los grandes motores de crecimiento de, de redactores y de, y, de, y de anunciantes, sin duda, ¿no? Sí. De luego, hecho, eh, la captación principal de editores o sea, viene por referal. ¿no? al final tenemos un vale. sistema de afiliados que si dices oye eh, si añades tus blogs o tu, tu servicio te hace redactor a través de este enlace eh, te llevas un porcentaje de, de lo que ganes no entonces claro la gente pues si tiene amigos en el sector y tal que tienen blogs al final y está comprobado en los datos que que el boca oreja al final, Funciona. en este caso es Boca Link, pero, <risa> pero no sé, es significativo que los editores sean por, por referral. Eso está muy bien. Pues ya aprovechando, entramos ahí a vuestro panel un, un poquito. O sea, uh -huh. los, los editores la mayoría entran por referral. ¿Qué, qué otros canales utilizáis para editores y, y cómo captáis las marcas? Sí, eh, ¿Sí? la parte de editores, eh, bueno, en general hacemos eh, posicionamiento orgánico a través del blog. Pero claro, date cuenta que muchos contenidos solo van enfocados a lo mejor a, a anunciantes, ¿no? a la parte de pues, comprar pues, patrocinados para posicionar o compra artículos y otra parte va para, oye, registra tus medios para monetizar. no. Tenemos ahí como muchas veces son contenidos que solo va enfocado a una persona, pero otras veces sí que a lo mejor yo como blogger estoy también como anunciante para pues bien, comprar pues, patrocinados o... Si alguna vez voy apurada, pues que me, me redacten en mi, en mi blog. ¿no? Eh, luego también hacemos, eh, recientemente para editores, hemos lanzado un podcast, eh, se llama Blogueando, y ahí pues eh, el valor añadido yo creo es que hacemos Rubén Alonso, que de mi posicionamiento web, que es uno de las cabecillas así más... Sí, es una figura del, del blogging en del de España. Y, y yo, entonces eh, Rubén como que aporta la parte más de se gana la vida con eso y está demostrado y yo estoy ahí empezando no como las dos caras, no el profesional y el amateur. Entonces, eh, aparte de que me lo paso súper bien porque con Rubén es imposible no, no divertirte. Y, y hacer muchos chistes. Pero, apre sí. Pero aprendo mucho no y yo creo que cuando yo le planteo dudas que puede tener la gente que, que esté empezando en el blogging o que ya esté en ello, eh, pues aporta muchas soluciones. ¿no? Entonces estamos ahí en, con, con ese podcast para, para llegar a, ese, a esos bloggers que necesitamos porque es una pata fundamental en la plataforma y, y a la vez creando marca también, que no sea solo pulisuit pues patrocinados, también pulisuit puede ganarte la vida con tus contenidos. Luego en el panel arriba también tenemos eh, temas de, bueno, de lead magnet, no ebooks. Cursos eh, sobre todo enfocados al a, a inbuilding, a marketing de contenidos. Eh, y luego también parte importante, AdWords. Estamos haciendo, de hecho, desde hace unos meses estamos reestructurando todas las campañas para medir rentabilidad y, y todo. ¿Las tiréis el AdWords directamente a contratación o a, o a contenidos tipo el estudio que habéis hecho? Contratación, vale. sí. ¿Y os funciona? Cont sí, contratación. Eh, mucho por marcas verdad. Vale. Pero ya te digo, estamos optimizando la edad hace poco y luego también parte de Aña de tus servicios, ¿no? como esa doble vertiente. Mola, pero mola entender porque hay, hay veces que hay duda de oye, ¿AdWords para justo para este tipo de, de negocio podría funcionar? Pregunta, inicialmente, no, no, eh, si lo sabéis, al ser un marketplace se tiene siempre la, la idea ¿no? de, oye, ¿qué, ¿por dónde empiezo? ¿Por los bloggers? Por las, ¿Por las marcas? Decir, ¿Cómo hicisteis, o sea, ¿cómo se hizo esa fase inicial para conseguir dotar de, a la plataforma, ¿no? para que empezara a arrancar el marketplace, el huevo o la gallina? Producto. Yo, vamos, ahí siempre lo hemos tenido muy claro. Eh, producto. Hasta que no se tuvo en su día sus, los, los primeros 400 medios, pues no quisimos... No, no, no puedes ir a vender algo que no tienes. ¿no? Entonces, al final... Eh, incluso a la de hoy, que tenemos en los 300.000 editores que dice Chus, eh, hay ocasiones en las que los clientes más antiguos ya empiezan a convertir, a, a encontrar cierta falta de producto, ¿no? Pues, pues imagínate al principio, ¿no? Y siempre que hemos querido abrir un mercado, eh, lo hemos intentado hacer así, ¿no? O sea, conseguir abrir los 400 primeros productos, eh, perdón, variedad de productos, en este caso editores, y a partir de intentar. Atacan a los anunciantes. ¿Y cómo se convence a alguien de que se esté en un marketplace cuando no, no le puedes asegurar eh, que luego va a vender su, claro. su producto? Bueno, al final es como tú dices, ¿no? Un tema de, de, de, de, de seguridad, ¿no? Entonces, eh, sí que al principio, bueno, las agencias que saben un poco de qué va el tema, pues sí tienen bastante confianza y seguridad. Pero, pero lo que también ha sido un Punto muy diferencial en la apertura de un, de un servicio de asesoramiento comercial. ¿no? Es decir, absolutamente todo el que se registra como anunciante en Publish Switch entra dentro de un, de un proceso de, de, de, de asesoramiento comercial. Es decir, eh, un contacto, por supuesto por email, pero también personal telefónico con un asesor designado con nombre y apellidos, cara y ojos, que, que bueno, pues le va resolviendo todas sus dudas, le va guiando a través de sus primeros pasos por la plataforma, eh, incluso bueno, pues, eh, le hace un, un, un, un Skype de bienvenida, ¿no? eh, O proponemos un Skype de bienvenida para dar una vuelta por todo lo que es la, la plataforma. Y claro, aunque nosotros no nos debemos meter en toda esa estrategia de contenidos y link building, eh, pero en la práctica siempre tocamos algo, ¿no? Siempre nuestros asesores, pues de alguna manera. Echar una mano al anunciante en sus primeros pasos. ¿no? Y entonces, ¿yo me registro? Uh -huh. y, y si no, en todo caso, ¿me va me va a contactar un asesor? ¿O si no empiezo a dar mis primeros pasos después de X tiempo, ¿me contactas asesor? En todo caso, te va a contactar un asesor. O sea, siempre vas a recibir un email de bienvenida, siempre vas a recibir una propuesta de welcome pack de bienvenida, es decir, pues con un, un porcentaje de, de, de descuento para hacer tus primeras compras y demás, pero siempre te va a contactar un, un, un asesor. Y si no tiene tu número de teléfono, te va a intentar proponer una, una, una llamada o un Skype. ¿no? ¿Y cuánta gente tenéis haciendo esta parte? Ahora mismo están tres personas. Tres personas. Mm. Y, y, y os ha funcionado, ¿no? Porque lo, lo digo para porque hay siempre no, servicios mm. SaaS y demás, mm. o marketplaces. No, esto va solo. Mm. Eh, no. Me decías antes que esto ha tenido una importancia casi clave. ¿no? Pero fundamental. Esto. Es decir, yo puedo ir solo un, un tipo... De Spotify, Netflix, todo ese tipo de... B2C y igual puede ir más solo que el, que el, que el B2B, ¿no? El, el, el servicio profesional enfocado a una, a una, a una empresa, ¿no? Y, y no, no, no va solo. O sea, hay que dar confianza, hay que dar seguridad, hay que, hay que estar ahí y a la gente le sorprende mucho. ¿eh? O sea, cuando recibe una llamada, un contacto de, de una persona con cara y ojos, con nombre y apellidos, eh, incluso se sorprende y dice, oye, pues... De la cantidad de sitios que me registré, no me ha llamado nunca nadie. ¿no? Y, y a otros les, les, les molesta, evidentemente, ¿no? y otros prefieren otras vías de comunicación. Pero la relación es muy, muy, muy, muy fluida con la mayoría de la gente. Y, y la gente está súper, súper agradecida. ¿no? Y la porcentaje de conversión pues, pues, pues, pues, pues se incrementa mucho. Está guay. A mí, cuando me registraba, me llamaste y era como, ostras... Ah, sí. <risa> pero si conozco a Chus. Claro, pero, pero, pero te quedas... Eh, oye, pues lo típico, ¿no? oye, si necesitas ayuda, tal, que he visto, te has registrado, pero que no has hecho... El, eh, ayuda mucho. Yo tenía claro lo que estaba cotilleando en aquel momento. Y digo, mm. no, no, no, me hace falta, estoy claro. cotillando Pero, ostras, si el día que lo necesita, al menos no voy a estar solo delante de un, una plataforma, que sí. por muy sencilla que sea de usar, a veces... Pues eh, no te pierdes y sobre todo que a veces ni siquiera tienes claro cómo le vas a sacar partido casi a nivel conceptual como para luego manejarme en la, claro. en la plataforma. Y luego intentamos poner mucho el foco también en el, en el servicio de soporte, ¿no? Esa, la primera persona que se contrató eh, en Public Suite fue de soporte, ¿no? Porque es que no el precio es fundamental. O sea, tú al final tienes, montas un tinglado para poner relación o organizar la relación entre unos señores que compran y los señores que venden, y donde hay movimiento hay rozamiento. Es decir, hay fricciones, hay problemas eh, con la plataforma, entre unos y otros y tal. Entonces el soporte lo hemos cuidado desde el principio de una manera brutal. ¿no? Y lo mismo, desde el primer día que te registras, tienes con cara y ojos a la persona responsable de soporte para que puedas acudir allá en caso de necesidad. ¿no? Nuestro compromiso siempre es, ahora mismo no tenemos soporte, fíjate, en la parte comercial si tenemos... Eh, parte telefónica, pero en soporte todavía no nos hemos atrevido a poner la parte telefónica, ¿no? Eh, pero pero sí que el correo electrónico tenemos un compromiso de atenderlo en menos de 24 horas. Y en función del tipo de ticket y el tipo de incidencia, entre 48 horas y 5 días tiene que estar resuelto, ¿no? ¿cuántas? Es nuestro reto. ¿Y cuántas personas tenéis ahí en soporte? Dos personas. Dos realmente. personas. Uh -huh. o sea, lo mismo, es, estamos hablando de un marketplace, eh, eh, eh, 14 personas sois en total. Uh -huh. Pues cinco personas, que es una, parte, una tercera parte de la, uh -huh. de la compañía más, dedicadas a parte comercial y, y soporte. Claro, full ¿Qué? time. Luego, aparte, pues el tiempo que le dedica Mario y yo claro. mismo, eh, también a ayudar un poco a sí, todas. A, tareas. a entender qué es lo que está pasando y cómo mejorar. Uh -huh. Exactamente. Pero uh -huh. que es, que es crítico. Así es. ¿Hacéis algún otro tipo de acción para, me imagino, para, para vosotros también será importante esa recurrencia de las marcas ¿no? y, y que los bloggers pues, se sigan manteniendo para fidelizar a todos estos actores en vuestro marketplace? ¿Hacéis algo o, o con el propio producto o servicio están fidelizados? Sí, parte de la recurrencia está en el servicio gestionado, ¿no? que la mayoría de, de gente pues, lo tiene mes a mes. Y luego también parte de en el, la parte de editores está que que bueno, pues al final tú vendes, o sea, a lo mejor eh, añades un medio, ¿no? Y dices, no, yo es que quiero cobrar por post unos 100 euros y claro, no te, no te compra nadie. <risa> claro, depende de, del medio si tal, pero eh, entonces hay mucha gente que no vende y, y se siente frustrada o no escribe de, oye, es que llevo... Tres meses en la plataforma y no, y no he comprado nada. Entonces le proponemos, analizamos un poco el medio y decimos: bueno, trata de bajar un poco el precio, porque claro, a lo mejor con este precio no, sí. no, no vas a vender no estás mucho. Mercado, y, claro, no está en el mercado tu eso es. Y, y la verdad es que lo bajan y claro, la gente ya empieza a notar que, que están vendiendo más posts y al final es lo que te decía antes: ¿no? el boca oreja. Si yo estoy vendiendo post y, por regla general, conocemos a más gente que... Yo como blogger conozco un montón de gente que tiene blogs y que le gustaría ganar dinero, porque al final yo, desde el punto de vista de creadora de contenido, me siento frustrada y muchas veces lo he compartido, de que, joder, va, al final tu tiempo tiene un precio y no me dedico a esto, ¿no? Lo hago por placer, pero me gustaría sacarme un dinero. Entonces, eh, qué mejor que decir, oye, en esta plataforma eh, estoy, me estoy sacando 100 euros al mes, 200, lo que sea para que eh, más gente venga y ya esté demostrado que, que funciona. ¿no? Por eso, vale, la recurrencia está en la parte de las marcas a través de, del Managed Service, ¿no? del servicio gestionado, pero luego está en los bloggers, en que una vez que venden, ya empiezan como, como a funcionar. Claro, luego muchos se flipan porque dicen, bueno, estoy vendiendo tanto que voy a subirlo otra vez a 100. A lo mejor ya no vendes tanto, ¿no? Pero bueno, que decir que es verdad que tenemos mucha gente que se, fru se frustran al principio, sí. pero que es dar, yo creo, en la tecla, ¿no? De oferta-demanda. Es, es ayudarles a que empiecen a vender para que no se vayan frustrados y frustrados. luego ya ahí arranquen. De hecho, fíjate, lo que digo, en muchas ocasiones, las primeras ventas las, hacemos, las hacen con nosotros. Es decir, eh, cuando vemos que una persona que tiene un blog, medio de prensa, o que es redactora, que se, o redactor, que se, que se empieza a frustrar, eh, pues nosotros mismos los probamos, ¿no? Para que tenga sus primeras reseñas, para que tenga sus primeras. Siempre un criterio de valoración, de, de rating, de, de, de trabajos realizados. Y eso para nosotros es importante. ¿no? Y, y luego, con respecto a la afiliación también, estamos poniendo en marcha lo que es la escuela de redactores. ¿no? Es decir, tenemos ya mucha documentación que les vamos mandando, pero vamos a ir. Uno de los retos para este año es estructurar toda esa. Eh, información barra formación que damos a los redactores de manera informal, hacerlo de manera mucho más formal, incluso con una serie de hitos que tenga una serie de baches, así como de, con decoraciones, de que, de que va eh, pasando los, los cursos entre comillas o, y demás, ¿no? Y creo que eso pues también gamificar un poco eso, pues puede ser cachondo. Es una experiencia divertida, a mí me encanta sí. más la, todo lo de gamificación sí, música, y que adelante, quiero, quiero, quiero, verlo. quiero verlo. Sí, a raíz de esto es importante de que, claro, eh, cuando... Añadimos, cuando la gente añade su perfil de redactor o su web, eh, no todos los que se registran eh, se ponen a la venta. ¿no? O sea, tenemos un proceso de cualificación de por ejemplo, sí, por ejemplo los redactores eh, tienen que, en función a los temas que han dicho que, que controlan, pues le hacemos una, una prueba, ¿no? Tienes que rellenar X palabras, comprobamos que no es un texto copiado, que estructura bien que ha metido las palabras claves, ¿no? porque muchos están enfocados para, para posicionar. Y no, la verdad, no, no es sacado esa métrica, pero no todo el mundo que, se, que mande la solicitud. ¿no? También hay mucha desesperación de no, sí, cual, sabe escribir cualquiera. Bueno, sabe escribir bueno, eso, cualquiera eso no es verdad, en tampoco. WhatsApp, <risa> no. pero no un sí. texto. Entonces, sí. ese proceso es muy, es muy exigente. Luego también las webs. No todas las webs valen, yeah. eh, muchas tienen, son granjas de enlaces y eso no nos no beneficia ni a nosotros ni a la gente que va a comprar ahí. Entonces, quiero decir que tenemos un, un proceso de, de aprobación de webs muy, y muy y exigente. Y ahí aportáis mucho valor, porque al final a la marca le estáis asegurando, oye, esto ya claro, con un estándar Hacemos de un filtro antes de, de vender claro. nada, ¿no? Pues si no, no tiene sentido. Sí, es muy interesante. Quería hablar, que ya ha salido antes el tema de vuestro estudio del de inbuilding, uh -huh. porque tú en el, el año pasado escribías un, un post a raíz de eso, contando un poco cómo lo habías empujado y aparte ya tenido mucha, mucha relevancia. Uh -huh. Me parece un buen ejemplo de cómo utilizar vuestros propios recursos sí. para... Uh, cuéntanos un poco cómo, cómo lanzaste y cómo empujaste ese, ese estudio y un poco qué, qué habéis conseguido con ello. Uh -huh. Bueno, básicamente siempre que muestras datos de la plataforma, la gente ya está de a ver qué pasa ahí dentro. ¿no? Y, y más con el tema enlaces, que se habla mucho en Twitter de, de lo que hay que hacer y luego la realidad es lo que no se hace. Eh, entonces, eh, llevamos ya tres años con este, haciendo el estudio y básicamente como lo lanzo, recurro a, a gente del sector, SEOs, consultores y tal, para que me echen una mano en el apartado de buenas prácticas, ¿no? que ellos digan pues, qué es lo que hay que hacer, qué es lo, lo ideal, eh, esa gente luego me ayuda mucho eh, al aparecer en ella para moverlo, o sea, ahí es lo de siempre, ¿no? Sí, eh, Implicas a esa gente top dale. para que te va a empujar luego. Eh, ahí está la, la parte de como de influencers más top. Luego que hago también, eh, hago, escribo el post este, eh, donde muestro datos y, y los, los primeros resultados. Y luego, eh, como no hemos incidido mucho en ello, porque es una parte pequeña de la plataforma, pero tiro mucho de las campañas con microinfluencers en Twitter. ¿no? Eh, nuestro sector está en Twitter, el, eh, los SEOs y la agencias de marketing se mueven mucho en Twitter. Entonces eh, recurro a gente que eh, tiene perfiles en esas categorías para que, pues oye, ya está aquí el nuevo estudio de y entra y regístrate o mira los datos. O luego campañas de retweets, ¿no? Ese tipo de, de campañas se pueden hacer dentro de la plataforma con esta gente, estos editores que, son, que tienen cuentas eh, de, en Twitter con, con ese perfil y, y eso me, me ayudó bastante a, a moverlo, ¿no? Luego, en este caso, enlaces, no, no compré post-patrocinados porque al final es tan natural todo y sí que, ahora voy a decir una frase muy manida, no aporta tanto valor a la comunidad que afortunadamente los enlaces llegan solo. ¿no? Pero la parte de promoción sí que suelo tirar mucho de, de tweets patrocinados y, y campañas de retweets. Oye, ponía pues un buen un ejemplo de cómo utilizar esa, esa parte de, de influencer, sobre mm, todo para. De promoción para de contenido sí que tiene sentido. Claro, porque aparte es, es otra cosa que hay, hay gente que olvida a veces, que un, un buen contenido, si no tienes un, un altavoz por donde empujarlo, muchas veces se queda ahí, porque sí. al final es, es así, y hay contenidos que son la leche y tardas mucho tiempo en descubrirlo porque no han conseguido amplificar la señal, o sea que tú tienes que con conocerte. Quería preguntarte el podcast, pero esto lo voy a dejar por otra ocasión porque nos va a dar sí, para ¿no? largo y, y, y tendido, y tengo en tengo mente cuándo, cuándo y cómo liarte para, para ello… Así que quería tratar un tema que habíamos comentado también al principio, que es el tema de la, de la importancia de tener un CFO, o en tu caso, Pepe, una junta o a dirección. Tú lo comentas al principio, los emprendedores somos el más cabra montesa que va escalando por las rocas y eso lo haces muy bien, esa locura de tal. Pero yo he vivido en mis propias carnes el, el, el tener problemas pues, por no fijarte el, a tope en el cash flow o por sustos que te pegas cuando no controlas todo este tipo de cosas. ¿Qué, qué problemas ver tú en las startups que, que no tienen una figura de este tipo? o ¿Por qué es importante tener a alguien que controle un poco ese orden financiero y, y de temas estratégicos? Sí, eh, bueno, eh, últimamente se, se habla mucho de... de de la triple cuenta de resultados. no Se dice siempre que una empresa, yo, yo estoy convencido que tiene que ser así, ¿eh? que una empresa pues tiene que tener un beneficio económico, tiene que tener un beneficio social y ¿por qué no tener un beneficio medioambiental? ¿no? Es decir, tiene que eh, ganar dinero, tiene que representar algo o aportar un valor en el entorno en el que se mueve, para sus empleados, etcétera Y, y aparte, pues esas dos cosas... Hacerlas de una manera pues, más responsable medioambientalmente hablando, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Eh, claro, el problema es cómo balances esas tres cuentas de resultados, ¿no? Dice, oye, pues muchas veces los emprendedores ponen mucho el foco en la pata social, muchos de ellos lo ponen en la pata medioambiental, pero ojo, eh, ¿qué pasa con la pata económica, ¿no? Quiero decir, ¿cuál es el uno y cuál es el dos? Y, y cada uno tiene su, su, su criterio y su valor, ¿no? Pero qué duda cabe que la parte económica es fundamental. Es decir, eh, al final las empresas para que sean sostenibles, para que puedan crecer y demás, pues tienen que generar dinero, tienen que poder ganar dinero. Y, y, y además las empresas, las startups y cualquier tipo de empresa, eh, no muere por falta de beneficios normalmente. O sea, normalmente las empresas tienen beneficio, pero, pero suelen morir por falta de liquidez, que es una cosa que... Que, que al final los, los, los anglosajones lo tienen muy grabado a fuego con la famosa, famosa frase esta de Casis King, ¿no? pero, pero aquí en España, pues, pues bueno. quizá somos más, vuelvo a utilizar la palabra, más silvestros en ese sentido. ¿no? Entonces, el tener una adecuada previsión de tesorería es básico y fundamental. ¿no? Y eso al final pues, te obliga a una dinámica de, de, de, de gestión eh, financiera que, que, que tiene que estar ahí. ¿no? Eh, eh, ¿Qué hay que hacer? Pues, pues cuidar mucho el margen, es decir, que realmente eh, sobre todo cuando estamos vendiendo productos de relativamente eh, poco dinero, tienes que cuidar mucho el margen porque al final la respuesta está en el volumen. O sea, tienes que vender mucho para ganar dinero. ¿no? Entonces, si no cuidas el margen, vas a vender mucho pero vas a ganar muy poco dinero. Eh, y esas dos cosas son fundamentales, ¿no? Margen y, y tesorería, ¿no? Porque si no, pues te puede llevar a algún susto que otro, evidentemente, ¿no? Al final, ¿Tú te has dado algún susto en la vida de que puedas contar? Sí, sí, sí, además, fíjate, eh, eh, incluso teniendo una, una responsabilidad, entre comillas, financiera dentro de, de PuliSwitch, pues ha habido, ha habido algún año que, que el Black Friday no se ha pegado un susto, ¿no? O sea, todos los primeros años de Black Friday, que todo el mundo intent, intentó ser lo más agresivo posible. Fíjate, hablamos como si esto hubiera sido antidiluviano, ¿no? Ya ha sido hace un par de años su preso. Lo que tiene. Pero que al final parece que lleva con nosotros el Black Friday toda la vida, y no, no es así, ¿no? Y. Y al final la competencia se puede estar agresiva, tú no quieres quedarte atrás, eh, quieres hacer algo de locurón porque no sabes cómo va a reaccionar la gente. Y al final haces descuentos que, que, que igual no lo has pensado bien y los meses siguientes hay que pasarlos. ¿eh? Es decir, a nivel de tesorería, las empresas de internet como la nuestra son relativamente cómodas porque al final eh, la gente lo que hace es eh, mete dinero para gastárselo en sitios. ¿no? Pero el dinero no lo mete, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Cuando metes el dinero y tú le das más dinero porque tiene más descuentos, eh, claro, vas, los siguientes meses no va a ingresarte ese dinero. Pero tú sí que tienes que hacer frente a los pagos de, lo, de la otra parte, ¿no? de, lo, de los editores, proveedores y demás. ¿no? Y ahí pues, le dimos un poco las ventajas al lobo. ¿no? O sea, no fue un problema, realmente. Pero, pero te acojó un poquillo. Pero dices, dices o, o, ojo, ojo cuidado, ojo sí. cuidado con, vamos a intentar cuidar ese margen. ¿Sabes? Porque cuando, antes cuando hemos hablado, oye, ¿qué margen tienes? ¿Un 50% de margen bruto? Y dijo, un 50% tal". Sí, claro. ojo, ojo, cuidado. Luego gastos de las nóminas, no, gastos generales. Hay un montón de gastos sí. y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay que cuidar mucho ese margen. ¿no? Sí. Vamos, Chus, en, en tu caso tú lo has dicho, y, bueno, y seguro mucha gente de nuestra audiencia ya te conoce, tú eres una blogger, podcaster, newslettera, de todo. <risas> Eh, tu jefe central, que es tu site project principal, rellenando, del que luego sale el gacheto mail, sí, que es una newsletter claramente. semanal, y el gacheto casco. Cuéntanos un poquito por qué te dio por hacer todo esto, cómo lo gestionas, y además me contabas que tiene encaje con Publiswitch y, y, y te dejan margen para, para sí, hacerlo, que eso mola. es un punto. Es una de la, de la parte cultural de Publiswitch, es eso, ¿no? La conciliación y. Y cómo apoyan a, a estos proyectos paralelos, que en este caso tiene mucho sentido porque es un blog, ¿no? Y todo lo que yo pruebe y todo lo que yo venda a la imagen de Publisuiz a través de, de mi imagen o de mi blog, es beneficioso, ¿no? Entonces yo empecé con ello, pues por probar, ¿no? Hice, como te comentaba, era diseñadora web y dije, venga, me voy a crear un WordPress y a escribir de lo que sea. De hecho, esto lo, lo cuento en el podcast con Rubén, en Blogueando. Y, y mucha gente empieza un blog porque, venga, vamos a escribir de, porque me apetece escribir, tal, pero llega un punto en el que pff, escribir te lleva tiempo, igual no tienes visitas y, entonces hubo un punto en el que iteré y dije, vale, chus, ya estás dedicando un tiempo al blog, hazlo consentido, ¿no? Empieza a, a ir a esa gente que te interesa que te, que te busque. Y ahí es cuando ya entro un poco a aplicar todo lo que estoy aprendiendo en Publisuite de pues, Keyword Research, empieza a hacer un calendario editorial y eh, para mí es fundamental eh, curar contenidos, ¿no? que es lo que hago a través de, de la newsletter de GadgetOme, que cada semana pues, eh, recopilo distintos gadgets y los muestro a la audiencia. Gadgets molones indies que no encuentras en otros Y caros. Y caros. Sí, oye, te puedo asegurar que es lo malo que tiene la newsletter, que luego te quieres comprar todo. Y bueno, y a raíz de eso ya me lié la manta a la cabeza y dije, venga, pues un podcast también, ¿no? Pero también era un poco por probar, por meterme en el mundillo y, y al final, o sea, es beneficioso porque estoy ganando también marca personal, ¿no? A, a raíz de, de este blog. ¿Y cómo casa esto con PubliSuite? Pues porque, lo, lo vuelvo a decir, los bloggers son fundamentales. Es una de las patas que sin bloggers no, no hay negocio en PubliSuite. Entonces... No sé, llevo esa bandera y, y orgullosa de ello. Yo lo decía antes, yo conocí Public Suites a través de ti, ¿no? Decir, uh -huh. oye, pues Chus publica cosas guay de Gachet y encima resulta que están Public y voy a cotillear qué es esto y ostras, esto me puede interesar. Uh -huh. O sea, que es muy, muy importante, me parece muy bien esa parte cultural de, oye, deja que la gente haga cosas chulas alrededor de si tiene algo que ver con tu producto mejor, porque al final te va, vas a llegar ahí. Pregúntate, ¿te quedado algo de dinerito todo esto o, o cómo lo están monetizando? Sí, eh, el blog lo monetizo sobre todo a través de enlaces afiliados de Amazon. Tiene mucho sentido, porque si hablo de gadgets, <ríe> la mayoría se, se compran ahí. Eh, ¿Cuánto me da? Pues el año pasado sin, ya te digo, eh, sin plantearme una estrategia de posicionar X gadgets en búsqueda, gané 400 euros o así. ¿Y cómo monetizo la newsletter? Amazon me tiene capada, o sea, no puedo poner enlaces de Amazon en, en la newsletter porque lo he comprobado y me han penalizado. Sí, sí. No, no sé. eh, se qué? van... Creo que no es. En las, en las prácticas de, de, voz, de vale. Amazon no dejan. Que luego te encuentras al país que tiene una newsletter solo que te habla de productos con enlaces de afiliados. pero yo soy pequeña y no tengo ese acuerdo con ellos. Entonces, ¿qué hago? Pues eh, empezar a generar contenidos para ponerlo en la newsletter y al final, pues si tengo eh, los 10 los mejores teclados, tal, pues derivo tráfico. ¿no? Al final, la newsletter lo que voy a tratar este año es de, de que me vaya a tráfico a la web para, para la afiliación. Sí, seguiré curando contenidos también, pero pero ese es el objetivo y luego bueno, me entran algunas marquitas que prueban a, a patrocinarme, pero mi lista es pequeña, no son 700 personas con unos ratios que, de los bueno, que estoy muy orgullosa, que son el serpentado. 60%, Ostras, gente muy tequi y sí que con un nivel adquisitivo alto. Entonces sí que estoy empezando a probar tema de, de patrocinios de algunas marcas y siempre que tenga sentido, claro, con la, con la comunidad. Bueno, pues ya sabéis, marcas interesadas en segmento de frikis con pasta, aquí es rellenando, Gacheto Card, Gacheto Mail y lo que se le ocurra a Chus de Gacheto Gacheto Switch. Chicos, yo para acabar, ¿cómo veis Public Switch y Digital Content de 2020? ¿Tenéis alguna novedad bajo la manga o qué os gustaría pasar pasara este año? Bueno, eh, novedad, yo voy a lanzar ya, que igual cuando esté che, esto che. publicado ya estamos con ello. Eh, vamos a empezar con vídeo, eh, uh. vamos a lanzar un canal de YouTube eh, muy enfocado sobre todo a hacer las cosas bien. ¿no? Eh, seguimos recalcando buenas prácticas porque estamos viendo que en realidad no se está haciendo, entonces pues eso, tra tratar de captar eh, marcas y, y empresas que quieran hacer las cosas bien, que quieran aumentar su visibilidad y, y eso, empezaremos un canal de YouTube ya en breve eh, y seguir haciendo contenidos que interesen. Pues estudio de, de Lean Building. Pronto publicaremos también el estudio de Blogging, que yo le cogí a Agustillo sí, a analizar datos y... Sí, que estabais y... ahí, lleváis un tiempo ya hasta 30 de enero, ¿verdad? Sí, Estabais recopilando justo. info. Y a ver que... Yo creo que lo interesante es ver que se cuece ¿no? y extraer datos para, para tratar de hacer. Las está, cosas está guay porque al final da la visión Todo el mundo te puso una opinión, todo el mundo ha contado nuestra experiencia, pero cuando lo juntas todo, y quedas como una, algo más objetivo, ¿no? que oye, más o menos el 90% y pico por ciento de la gente que hace esto le funciona. Ya tienes algo más allá de que a ti en concreto te ha funcionado le aporta mucho valor. ¿Y a nivel más negocio general? ¿Alguna novedad, alguna cosilla? Ideas tenemos muchas, Corti, pero, pero realmente ¿sí? que, que tengamos ganas de ponerlas en marcha, pues, pues también, pero que tengamos tiempo es más complicado. ¿no? Nuestro reto yo creo que este año es eh, afianzar digital content, creces mucho con digital content. Eh, pensamos que ahora mismo, aunque represente aproximadamente entre un 5 y un 7% de la facturación de, de public suites, tiene mucho más, mucho más recorrido y, y sí que igual que vimos que en los contenidos escritos o las relaciones pues había la posibilidad de, de abrir un digital content, pues quizás este año pues demos la, la sorpresa con algún otro producto, eh, pero bueno, todavía está en fase muy embrionaria, muy embrionaria. Sí que creemos que la pata comercial tiene que crecer, eh, creemos que la pata de relaciones públicas tiene que crecer y creemos que puede ser un momento pues tanto para dita como para publicseeds para que para que puedan empezar a entrar eh, agencias y proyectos pues mucho más grandes no dentro de que estamos muy contentos muy cómodos con el tipo de agencia y el tipo de proyectos que tenemos pero pensamos que puede ser ya un punto importante o, o estamos suficientemente maduros como para, para, hacerlo. Para, para hacerlo sí Así es. Seguiremos atentos y los que hayáis llegado hasta aquí, pues nada, irnos a suite Digital Content, para todo lo que es marketing de contenidos, enlaces y demás, como poco echarlo en un ojo porque a mí tenerlo en el toolbox de cosas que en un momento determinado puedes usar está genial. Y lo más friki pues ya sabéis, a rellenando gachetome el gachetocas. Chicos, muchísimas gracias, gracias a ti. por compartir. A ti. Ha sido un placer. Bueno, está muy a gusto. Gracias. El problema, que a menudo no se descubre hasta el final de la vida, es que cuando buscas cosas en la vida como el amor, el significado o la motivación, implica que están sentados detrás de un árbol o debajo de una roca. Pero las personas más exitosas reconocen que en la vida crean su propio amor, fabrican su propio significado, generan su propia motivación. Para mí me impulsan dos filosofías principales. Saber más sobre el mundo que ayer, y disminuir el sufrimiento de los demás. Te sorprendería lo lejos que te llevan estos principios. Interesante reflexión de Neil deGrasse Tyson sobre la vida y cómo enfrentarnos a la búsqueda de cosas importantes, porque no todo se encuentra siguiendo enlaces en internet. Muchísimas gracias a Chus y a Pepe por compartir todos sus aprendizajes haciendo crecer PubliSwitch y cómo integrar algunas técnicas de marketing de contenido en nuestra estrategia de marketing.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 Me despido como siempre deseándote la mejor de las semanas y con esta cita de Reina Roja, la gran novela de Juan Gómez Jurado, que dice así Solo aquel que va en busca del agua puede romper el cántaro». Lo sé, abuela, pero cuéntaselo a quien espera en la aldea muerto de sed.